Y... Bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Jorge Pietrasanta afirma que Club Santos Laguna es cantera del Club América. Jorge Pietrasanta afirma que Club Santos Laguna es cantera de América. Esto luego de que Diego Valdés dejara a los guerreros para recalar en las águilas. Fue en el programa Fútbol Picante donde Jorge Pietrasanta, analista de bien afirmó que Club Santos Laguna es la cantera del Club América, lo anterior debido a que los panelistas estaban haciendo un repaso de los jugadores que pasaron del Santos al América de manera directa, como es el caso de Diego Valdés. Cabe señalar que Diego Valdés es el primer refuerzo del Club América de cara al clausura 2022. Se especula que por sus servicios pagaron 7 millones de dólares, es decir, 150 millones de pesos. Aunque se puede intuir que lo de Jorge Pietrasanta fue más una burla, dado que es fan del Club Deportivo Guadalajara. Vaya que han existido intercambios entre Club América y Club Santos Laguna. Y es que, como recordó Jorge Pietrasanta, hace un par de años el Club América fichó a Jorge Sánchez, proveniente del Club Santos Laguna. Pero obviamente no son los únicos casos por ende haremos un recuento de los futbolistas que dejaron los colores albiverdes por los azulcremas. fernando ortiz Edgar Castillo, José María Cárdenas, Osmar Mares, Matías Buoso, Cristian Benítez, Agustín Marchesín, Darwin Quintero, Oribe Peralta, Jorge Sánchez y Diego Valdés. Vale decir que la buena relación que existe entre Club América y Club Santos Laguna, misma que criticó Jorge Pietrasanta, permitió el fichaje de Diego Valdés. Y es que Diego Valdés era pretendido por clubes de la Liga MX como Monterrey y Cruz Azul. Sin embargo, el Club Santos Laguna optó por venderlo a América.